A continuación, desarrollaremos la actividad interactiva del curso Fundamentación de la Formación Profesional Integral con base en competencias del SENA. Esta actividad se denomina Identificar las Características del Modelo Pedagógico Institucional MPI del SENA. Vamos a leer las instrucciones. Gabriel se encuentra en fase de inducción para la orientación de procesos de formación según los y el social. MP establecidos por escena. Él en el primer peldaño de ascenso del proceso de certificación para poder ser un instructor de escena. A partir de lo expuesto debe participar en la actividad interactiva ayudándole a la a subir a cada uno de los peldaños respondiendo acertadamente las preguntas que se encuentran durante su trayecto en fin de superar la fase de inducción convirtiéndose en un instructor que cuente con los conocimientos y habilidades requeridas para orientar los procesos de formación asignados. Tenga en cuenta que ellos responden correctamente cuatro preguntas para la actividad y para lograr certificarse como instructor SENA. Vamos al texto el cuadro. Bueno, y vamos a leer la pregunta. El modelo pedagógico institucional del SENA, además de establecer las pautas generales en materia pedagógica y didáctica, enmarca los fines, contenidos, procesos y en general todas las actividades de la comunidad educativa. Esto es... Verdadero. Vamos a verificar. Muy bien, el modelo pedagógico institucional del Sena, además es sobre de establecer las pautas generales de materia pedagógica y el marcar los fines, contenidos, procesos y general todas las actividades de la comunidad educativa. Continuamos con la siguiente. El daño, damos clic y respondemos la pregunta. El modelo pedagógico institucional de escenas escriben en el marco de una formación de carácter humanista para preparar a sus estudiantes a afrontar la vida. Esto es verdadero. Y vamos. Los componentes antropológicos, axiológicos y epistemológicos y pedagógicos son la base del modelo pedagógico institucional del SENA. Esto es verdadero. Siguiente plenario, damos clic. Nos pregunta. Dentro de las características del modelo pedagógico-institucional de escena se destacan lo holístico y sistémico, la no pertenencia, el atraso o la no productividad. La respuesta correcta se evita en A, holística y sistémico. holístico y sistémico, mejor. Siguiente peldaño el modelo pedagógico-institucional de escena se encuentra fundamentado en desarrollo de habilidades cognitivas, laborales, sociales o lingüísticas. La respuesta correcta es el desarrollo de competencias laborales. Ítem P. Son tres preguntas todavía. Siguiente. ¿La enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia educativa, formativa, motivacional, secuencial, integral o disciplinar? La respuesta correcta es C, integral. Vamos los Perdón. Como estrategia pedagógica, la formación por proyectos busca la aplicación de conocimientos adquiridos, dudas, expectativas o conceptos. Respuesta correcta: conocimientos adquiridos. Por último. Es un mediador entre los conocimientos previos del aprendiz y los conocimientos nuevos. Es un facilitador en la aprensión de los saberes: el saber hacer, el saber, saber, saber hacer y el saber ser. ¿Quién es este personaje? Es el instructor. Item B. Dice: Felicitaciones, cumplió con el propósito de la actividad interactiva. Gracias a sus conocimientos sobre las características del modelo pedagógico institucional de escena, Gabriel logró ascender a su último peldaño, obteniendo su certificación como instructor de escena. Listo, pues terminamos nuestra actividad interactiva.